que incluso eh, ayudan con sus escritos, con su pensamiento la reproducción de ese tipo de orden eh, como hoy en día, los gobiernos necesitan intelectuales necesitan la academia, la academia que legitime el nuevo orden, la nueva ideología ¿no? así que tenemos el positivismo que es el, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX entonces ya tenemos las jóvenes repúblicas ya tenemos la independencia, ya pasaron los primeros, las primeras décadas de incertidumbre y eh, empieza el positivismo como afianzamiento de los nuevos estados-naciones, que no son en teoría, porque como dije, no son realmente estados-naciones eh, con apoyo de toda la población todo lo contrario Entonces el positivismo tiene como el objetivo finalmente construir el estado-nación, afianzar el poder, de esas élites eh, en nombre de orden, progreso y civilización incluso algunos países como Brasil aquí no vamos a hablar de Brasil pero Brasil tiene eh, ese lema en su escudo nacional que es orden y progreso ¿no? paz, orden, progreso civilización entonces los, las poblaciones indígenas van a ser consideradas aquí entra también el positivismo en el sentido racista el social el determinismo social eh, consiste en decir de que hay algunas sociedades más avanzadas y otras menos avanzadas, más evolucionadas, menos evolucionadas, y eso depende de su raza, de su sangre, de su genoma. En ese sentido, las poblaciones indígenas para los positivistas, los políticos, intelectuales de esa corriente, van a ser racialmente inferiores, eh, perjudiciales inútiles para el desarrollo de las naciones y los estados por eso esa ideología que en, en nombre del progreso y de la civilización va a decir bueno, hay una barbarie aquí que nos impide desarrollarnos y civilizarnos los que progresamos, los que somos civilizados, quienes somos, los blancos, los más parecidos a los europeos en algunas circunstancias también mestizos, depende de si son la mayoría de la población, pues también podemos considerar los mestizos, pero más blancoides, como se dice en los andes más blancos posibles. Eh, es el español, entonces el positivismo va a ser también eh, una cruzada en contra, contra de las lenguas indígenas, entonces él es castellano, francés. Pues inglés, son las lenguas civilizadas, guaraní, quechua y Mara, no sirven para nada. Incluso la gente, si habla, pues piensa también en la bárbara. Eh, a lo mejor conocen a un intelectual, el escritor Sarmiento, de Argentina, el creador de la famosa oposición, Sensación y la barbarie. La barbarie es lo indígena, la barbarie es la provincia, es el campo, ¿sí? Y la civilización es lo blanco, es el capitalismo, es el estado es el castellano. Y en ese sentido, ¿qué políticas se pueden usar contra la población indígena? La primera de las políticas es el genocidio. Es una raza inferior que hay que matar, asesinar, simplemente. Eh, por eso el positivismo y ese pensamiento del organismo social preceden mucho en Europa en tiempo a las políticas de Hitler. Porque a veces parece que el nazismo, que el holocausto y lo que pasa durante la Segunda Guerra Mundial es como un fenómeno raro, aislado, bárbaro. Mientras que vemos que en el pensamiento europeo es algo básico. El capitalismo se desarrolla con ese tipo de pensamiento que justifica la esclavitud, que justifica el racismo, en Estados Unidos, en Europa, y que en la América Latina va a ser eh, usado contra, contra los pueblos indígenas. Genocidio nos parece eh, algo totalmente eh, radical, ¿no? una solución radical, ¿dónde se llevó este tipo de solución como solución política? En los países con una gran cantidad de población indígena y sobre todo población que trabajaba en las haciendas mantenía de manera económica a los países no fue posible, no podemos matar a la población que nos mantiene Así que Perú, Bolivia, Ecuador con el régimen de hacienda no se llevó a cabo como eh, aunque sí se deseaba muchos intelectuales lo mencionaban Sí, por supuesto, hubo siempre masacres locales contra los indios rebeldes, así llamados pero no se llevó a cabo como política general no fue la solución pero en Argentina, en Chile, en Estados Unidos es donde más se llevó a cabo como política de blanqueamiento matar la población mapuche, por ejemplo eh, y aquí menciono por eso pacificación de la en Chile y la campaña del desierto en Argentina que se dieron en los mismos años en los años 60, 80 y siglo XIX, cuando la mayoría de la población mapuche es asesinada. Y sus tierras pasan a ser tierras de las repúblicas. Eh, en nombre del de, de positivismo, en otros países como Bolivia, como México, como Ecuador y Perú, donde la mayoría de la población indígena es campesina, eh, está en el régimen de hacienda, más bien se llevan en leyes, en el sentido económico, como ley de desvinculación, en 1874 en Bolivia, que es como en la ley de Erdo en México. Entonces, desarticulación de las comunidades indígenas, les expropiamos sus tierras, les quitamos las tierras, formamos una gran hacienda. ¿Cómo se legitima eso? Aquí tenemos algunas citas de los intelectuales y bolivianos que justifican esas políticas de eh, saqueo, de robo de tierras comunitarias con esa visión de que los pueblos indígenas no son capaces, no saben. Y además la modernidad, eh, la civilización es la ley individual. Por eso atacamos todo, la, las leyes de reforma. Tuvimos ayer ¿no? el, el aniversario de Benito Juárez. Digo, el, el indio que promovió... Justo la desindianización del campo, descomunalización del campo. Porque la modernidad es la ley individual, es la propiedad individual, es la propiedad burguesa y no la comunidad. En nombre de esa misión modernizadora, entonces se desarticulan las comunidades, aunque en la práctica, si lo vemos desde el punto de vista de políticos prácticos, es simplemente que tenemos tierras queremos tierras y queremos tener más tierras y ampliar la hacienda aquí por ejemplo vemos eso de arrancar esos terrenos de manos del indígena ignorante y atrasado sin medios, capacidad o voluntad para cultivar y pasarlos a la emprendedora activa e inteligente raza blanca es efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia eso también se refiere a las políticas de colonización de las tierras bajas, de la selva o lo que pasa en Argentina y Chile con el, ese genocidio de la población mapuche, esos terrenos los vamos a arrancar de las manos de los indígenas y vamos a regalarlos a los colonos blancos, que vamos a invitar de Europa. Es otra de las políticas blanqueadoras del positivismo, invitar la migración blanca de Europa, que es una inversión, digamos, en el desarrollo. Vemos también, por ejemplo, el presidente de Bolivia en los años 20, del siglo XX, diciendo eso, de que a la raza indígena hay que encauzarla en una colonización civilizadora. Vamos a colonizarnos, todavía nos estamos colonizando. El gobierno René Moreno que dice que la, la raza de cobre ya no significa nada, ni siquiera su pasado nos importa, tiene que desaparecer, tiene que blanquearse. Eh, así de Sarger, es otro intelectual boliviano que nos va a hablar de que de no haber predominio de sangre indígena, el país estaría hoy en el mismo nivel que muchos pueblos más favorecidos por corrientes inmigratorias del viejo continente como Argentina, por ejemplo entonces, eh, según esa lógica, más sangre blanca es más progreso y más desarrollo entonces, hay que batearse, hay que invitar los colonos europeos, hay que invitar las inversiones también europeas y después ya norteamericanas, ese es el progreso de la civilización y los pueblos indígenas tienen que desaparecer. como O muertos o integrados. Y es el indigenismo que sigue después, sobre todo son los años 20-40 cuando se desarrolla, tiene de su auge, pero el indigenismo sigue hasta hoy en día, no desapareció. Más bien ese indigenismo histórico que aquí quiero mostrar. El indigenismo, que muchos podrían decir, bueno, es un gran avance comparado con el positivismo. ¿sí? Porque ya no quieren matar a los indígenas. Pero son las mismas lógicas. Okay, cambian los tiempos, pero el, el, la ansiedad de los gobernadores es la misma. ¿Qué hacemos con el indio? Se dice incluso el problema del indio. ¿Qué hacer con él? El indigenismo empieza a promover el mestizaje biológico, que seguimos aquí con esa lógica de blanqueamiento. La raza mestiza y el mestizo, aunque parece que está alabando también al indígena, que de repente deja esa visión de blanquear, sino que lo vemos con detalle, ¿qué tipo de mestizaje se fomenta el mestizaje ideal ¿qué tipo de mestizo ideal se fomenta? es el mestizo blanco más cercano al blanco que al indígena o que puede tener rasgos indígenas pero tiene la cultura la mentalidad europea y muchos entre eh, ellos Vasconcelos, muchos otros teóricos del mestizaje del sur nos van a fomentar esa visión de un mestizo blanco en, en lo cultural ese mestizo por ejemplo puede tener la la cultura de sus antepasados, Se habla mucho de lo indígena en el sentido histórico, los antepasados, eh, las pirámides, las ruinas, ¿no? el pasado mexica, el pasado inca, sí, eso nos va a enriquecer como nación, como nación mestiza, pero el indígena actual, como tal, sigue siendo aniquilado, tiene que desaparecer. En Perú incluso hay incluso un lema, muy indigenista de la época, que dice, Inca sí, indios no. ¿En qué sentido? Incas, esa antigua civilización, la vamos a recuperar como es el legado, como el pasado del museo y los sitios actuales tienen que desaparecer. El indigenismo quiere integrar, no quiere matar, pero sí quiere integrar al indígena a lo que es la nueva nación, la nación mestiza. Aquí en México, Bonfi Batalla escribió bastante sobre ese proceso, diciendo que hay una paradoja enorme. Cuando